Puerto Plata, allá está el queridísimo Arismendi la Antigua. Miren qué flow, buenos días Arismendi, nuevamente en esta conexión. que <ríe> nos tienes? Saludo nueva vez para ti, Monty, y para la bellísima Lucy. Desde acá, nuestro cariño, nuestros afectos. Monty, ahora estoy en el complejo turístico de Playa Dorada. Nos trasladamos hacia, hacia acá para tratar de buscar información respecto a cómo ha estado la hotelería en estos, en este asueto de Semana Santa 2023. Nosotros eh, nos desplazamos hacia acá, detrás del señor César de los Santos, quien es presidente de la Asociación Hotelera de Puerto Plata. ¿Qué pasa? una situación eh, que escapa de... De, de, la, de la realidad de él, él nos no, no comunicó mediante vía telefónica de que se le haría imposible retornar aquí, estábamos programados para estar aquí a esta hora, por eso unos retrasos, pero eh, mediante la vía telefónica César me confirmó, o sea, nos dio la información de que más, el, el 100% de la hotelería ...está eh, prácticamente ocupada. Destacaba César en esta información, Monty y Lucy... ...que el 90% de la hotelería que está siendo ocupada... En toda esta zona de Puerto Plata, desde Cofresí hasta aquí donde estamos, Playa Dorada, o sea, todos estos complejos hoteleros, el 90% es de turistas extranjeros, solo el 10%, y eso nos llega, eh, responde nuestras preguntas, por ejemplo, nos hemos preguntado mucho desde el, el año pasado, no sé si recuerdan, que se veía mucho tráfico vehicular en toda esta zona, sin embargo, en, en, en honor a la verdad, esta vez se siente menos, sin embargo, la hotelería ha aumentado, ha llegado a su capacidad del 100%, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la asociación de hoteleros de acá, de Puerto Plata. Entonces, ahí está la pregunta que todos nos hacíamos, ¿verdad? Porque en una parte, en mucha parte, de eh, acá de Puerto Plata se observa una, una, gran, una cantidad increíble de turistas como es en esta misma zona, eh, más hacia abajo, donde están los balnearios, donde está la playa, eh, muchísima gente eh, ya desde esta temprano, desde tempranas horas de este domingo, a diferencia de la parte céntrica de Puerto Plata, la cual luce completamente eh, desiertica hasta esta hora. Muy mínimo el tránsito. Sí pueden observar en sus imágenes eh, el sol eh, radiante que está ahora mismo besando la novia del Atlántico, Puerto Plata, y eso hace que. El, a preguntar que cómo estaba el clima si había llovido en el día de hoy porque esto pues motiva que los eh, vacacionistas dejen de, de desplazarse verdad cuando ven que hay estas lluvias pues sí, tienen que quedarse bastante. un poquito más en sus hogares cómo está el clima en el día de hoy está más caluroso eh, ha llovido cómo está la situación el clima a pesar de que no no no, no, no, no pero no da el calor que de ayer por ejemplo pero el sol sigue muy radiante hacia esta mañana de, de este domingo un sol eh, verdaderamente rico eh, que las personas han utilizado aprovechan mucho recuerden los turistas por ejemplo lo, con los canadienses que estuvimos hablando hace apenas unos hace un, unos, unos minutos ellos destacaban eso de que precisamente el sol es uno de los principales atractivos Paradójicamente no, nosotros le corremos, sin embargo ellos vienen corriendo hacia el sol aquí. Gracias Arismendi, excelente. Y esperamos esperamos eh, poder hacer contacto contigo más adelante. Nos gustaría ver nuevamente esa panorámica, a ver si nos ayuda ahí Meca con las imágenes de este lugar donde están ustedes. Meca, por, por favor, imágenes, imágenes eh, campo de gol. Y miren también los vacacionistas, ya donde eh, empiezan a llegar, estos son eh, vacacionistas nativos, los cuales eh, de diversas localidades se han dado cita a este complejo turístico de Playa Dorada. Destacar, Monti, que aquí existen múltiples cadenas eh, hoteleras eh, de, de, de fama internacional. Aquí donde estamos ubicados eh, hay más de... Si no me falla la memoria, creo que a unos siete o nueve complejos hoteleros. Y de verdad, todos sabemos que Playa Dorada viene siendo prácticamente uno de los principales destinos turísticos en cuanto a hotel se refiere en toda esta zona. También lo mismo pasa, a Monti, por la zona de Cofrecilla, eso es más al sur de Puerto Plata, donde César destacaba que esta zona ha sido altamente consumida por los turistas locales a diferencia de antes donde el turista local de diferentes pueblos venía mucho aquí a, a esta zona de playa dorada sin embargo esta vez aparentemente los precios quizás las ofertas o los paquetes para los criollos fue más atractivo hacia allá hacia la parte sur de puerto plata y no aquí a esta parte este de esta novia del atlántico donde nos encontramos Todo más adelante contigo para ver cómo sigue la situación allá en, el, en Puerto Plata, que ha estado recibiendo constantemente turistas y pues eh, tiene diversos lugares donde la gente puede visitar. Qué bueno que la ocupación hotelera esté bastante Al, bien. Algo, algo, algo, algo que quiero... Ah, sí, algo, algo que hay que señalar y que hay que puntualizar, y es que las autoridades esta mañana destacaban de que gracias a Dios, afortunadamente, ¿verdad?, en Puerto Plata hasta el momento nada humano que lamentar. Sí, eh, creo que fue, eh, si la memoria no me falla mal, aquí mismo justamente en la entrada de este complejo, eh, creo que fue jueves en la noche donde una persona eh, perdió el control detrás un supuesto o posible eh, ataque epiléptico o infarto, eh, perdió el control y eso hizo que varios vehículos impactaran eh, aquí justo al frente de donde nosotros estamos y esas tres personas ahí resultaron eh, heri con heridas considerables que necesitan verdad y todavía se encuentran en un estado de salud reservado, pero después hasta lo informado por las autoridades, ¿verdad?, los daños han sido menores, eh, la, eh, los accidentes se han reducido de manera significativa, al igual que los hechos violentos. Para el año pasado, Puerto Plata registró un total de siete fallecimientos en eh, lo, que se, lo que conlleva este operativo Semana Santa. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no han expresado ninguno. Y excelente. Estas informaciones conectamos bueno, contigo más adelante con la novia del Atlántico, Puerto Plata, que como ya escuchamos lo uh -huh. que nos dijo Babay, Arismendi, pues eh, lo que nos señalaba eh, la ocupación hotelera es total, excelente. Este pueblo está muy bendecido, tiene la llegada constante de turistas que recorren sus tiendas, sus calles, unos 16 mil se han contabilizado, eh, de 8 a 16 mil varía por día y eso es una cantidad considerable de personas recorriendo los lugares, teniendo acceso a los lugares, eh, gastando, verdad, consumiendo, eso le da dinamismo a la economía, más la ocupación hotelera que está completamente llena en la zona de Puerto Plata.